Mañana de todos, y vamos a hablar de economía con Johnny Morales, viceministro de Política Tributaria. Buenos días, viceministro, bienvenido. Se han asumido mil acciones para reactivar la economía en nuestro país. Por favor, ¿cuáles son los resultados en este periodo de gobierno de Luis Arce? Bueno, gracias, Claudia. Mira, eh, desde el día de nuestra posesión como autoridades, el presidente nos ha instruido dos temas. ¿No? Primero uno, preocuparnos y ocuparnos en el tema de lo que es la economía Y lo otro fundamentalmente tiene que ver con el tema de la salud Son dos, dos temas que nos ha pedido que nos vayamos ocupando día a día Bueno, en el tema económico nos está yendo muy bien A mayo de este año, yo quería mostrar esta, puedo mostrar A mayo de esta, ¿Sí? de esta, de esta, de esta gestión el crecimiento económico de nuestro, en nuestro país alcanzó a 5,3% ¿no? positivo. Hay un crecimiento en la actividad económica. Rubros como la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera, son los principales sectores que están jalando al crecimiento económico. Este es un indicador fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es como cuando nosotros estamos y agarramos un globito y vamos inflando y el globito va creciendo. Pero cuando yo hablo de crecimiento económico, hablo de eso, que la producción en nuestro país está creciendo. En esta tasa, 5,3%. ¿Qué pasaba el año pasado? El año pasado hemos terminado, Claudia, con una, con un, con una contracción. El globito se ha achicado, no ha crecido. Sí se ha achicado en menos 11%. Imagínate esa construcción tan fuerte que no teníamos a tiempo atrás. Entonces, ahora Hemos estamos... vivido, viceministro, permítame, eh, muy difíciles momentos entre la pandemia, en este caso los conflictos sociales que también se han originado, y esta cifra que usted nos da es alentadora, un crecimiento del 5.3%. Los sectores, por ejemplo, de minería, de construcción de hidrocarburos, la manufactura, el comercio y otros, están dinamizando esta economía. Y eso sin lugar a dudas es positivo. El tema eh, del empleo y del desempleo, viceministro, ¿también se está recuperando? Sí, sí. El año pasado teníamos una, un desempleo que estaba en el orden del 12%. Esa era la tasa de desempleo. De cada 100 personas, 12 estaban desempleadas. Así se lee ese dato. El día de hoy, a mayo, también el indicador de desempleo nos advierte de que la tasa de desempleo ha caído a 7,6%. ¿No? A 7,6%. La tasa de desempleo... Pero eso no es suficiente, Claudia. Nosotros queremos, la instrucción de nuestro presidente es que la tasa de desempleo podamos volverla a tener en la misma tasa que teníamos hace tiempo atrás, que estaba en el orden del 4%. O sea, bajar más ese tema, ¿no? Por eso es importante eh, el énfasis que damos nosotros al tema de la inversión pública. ¿No? Mira. La inversión pública el año pasado eh, alcanzó solamente a 1.784 millones. La ejecución de la inversión solamente de, fue de 1.784 millones. ¿Cuánto hemos presupuestado? Es como cuando tú vas a la casa y dices, ¿cuánto voy a presupuestar para hacer esto? Tú, tú prevées. Nosotros hemos previsto para este año más de 4.000 millones de dólares para dedicar a, a la inversión pública porque es importante la inversión pública. Muchas obras se han paralizado, aquí en Cochabamba, por lo menos, yo tengo conocimiento que se han paralizado un sinfín de obras, ¿no? que se han paralizado el año pasado. Y bueno, que ahora hay que volverlas a reactivar. El presidente dijo, eso hay que reactivar. Es como cuando uno construye una casa. Cuando uno construye una casa, contrata al albañil, contrata el plomero, contrata el electricista. Y ese electricista, ese plomero y ese albañil, cuando salen a la hora de almorzar, van a la esquina o van a la tienda a comprarse un refresco, generan dinámica. Y eso genera empleo, genera actividad económica y eso tiene sus efectos en la economía. Por eso es importante que cuando nosotros hemos entrado al gobierno y nos ha pedido el presidente de que nosotros tenemos que mover el segundo motor de la economía, que es la demanda interna, el consumo, la inversión pública, que es lo que mueve ¿no? la actividad interna acá. No podemos apostar solamente a lo que pasa afuera, porque la pandemia ha golpeado aquí como afuera. Entonces no podemos apostar de que la, que, que la demanda externa sea la que mueva la economía, no, sino sí, sí. la demanda interna tiene que mover la economía. En este sentido, usted habla de las de la inversión pública. ¿Qué proyectos se tienen contemplados en el departamento de Cochabamba para que puedan ser retomados puntualmente? Mira, en el departamento de Cochabamba tenemos proyectos que están relacionados al tema de infraestructura, productivos. ...sociales y multisectoriales. En tema de infraestructura tenemos el, el, el, la construcción doble vía tramo central Sillar, tenemos el tren Metropolitano que se tiene que terminar, la doble vía Confital Bombeo, tenemos la doble vía Vía Tunari-Puente Chimoré, carretera kilómetro 25 tarata toro torotoro ¿No? hay otros proyectos en el tema productivo, tenemos la construcción de la planta de generación de hidro, hidroeléctrica, tenemos la construcción de los ciclos combinados planta termológica en Tres Ríos, Bien. tenemos redes de gas domiciliaria en Cochabamba, represa la engostura. Son proyectos que han quedado en su momento paralizados y que ahora estamos retomando. Yo tengo que dar una, una noticia más importante también. A ver, nosotros no estamos descansando en el tema de lo que es la inversión pública. El año la semana pasada se ha enviado a la Asamblea un proyecto de ley por el cual estamos creando un fideicomiso de 2 mil millones de bolivianos para que los municipios, las gobernaciones, eh, ejecuten, terminen de realizar las obras y con eso van a poder tener un crédito más. Cuando uno va a la alcaldía, tú dices, ¿qué pasa? Porque no hacen crédito? Es que no hay liquidez, no hay la platita. Ahora les vamos a dar la platita para que culminen todos los proyectos. Vamos a seguir trabajando en ese tema, Claudia, ¿no? Me alegra muchísimo, viceministro. Eh, es bueno traer buenas noticias, especialmente para toda la población. Hay que incentivar el consumo interno, eso lo repetimos hasta el cansancio. Y la lucha contra el contrabando es fundamental. Muchísimas gracias por su visita. Estaremos haciendo seguimiento respectivo. Continuamos con más.